a mí me deben ellos desde el día 7 de diciembre hasta aquí entonces yo voy allá lo que me ponen en fecha cuento y por ese motivo yo desde el lunes le, le puse candado a la casa no están trabajando por qué razón porque si ellos que son los que están en el poder no pagan que no dejarán a los infelices? Que no me lo han pagado y eso es lo que está sucediendo ahora. Yo hasta que no me paguen, no le abro la puerta. Si hay que ir a la justicia, si hay que ir a la fiscalía, si donde quiera que sea, yo por lo mío, porque si yo le estuviera pidiendo o estuviera rogándole o por alguna limona, por yo mi sacrificio, mi sudor,